El me estamos lanzando este computador, que es el SCAR 3, y que tiene varios atractivos, varias características que lo hacen único y especial. La primera es que la pantalla es de 240, que es generalmente un computador eh, para jugar tiene una pantalla 144. Este tiene, eh, dobla la rapidez de la pantalla Entonces hace que el jugador pueda ser mucho más preciso Que pueda tener una ventaja competitiva Otra característica que lo hace súper especial es esta llavecita los datos importantes que tú te quieres llevar en esta llavecita. Tiene este Numberpad, que es este teclado numérico que se activa con la mano, con un toque en el fondo de... aparte de la Specs que viene con un procesador Intel de novena generación. Este es un Cori 7, viene con las nuevas tarjetas de Nvidia. Este viene con una RTX 2060 eh, y otra de las particularidades que tiene es que está diseñado en colaboración con BEMBÉ. Entonces por eso tiene como, eh, entre comillas, guiño a los diseños de los autos. Tiene como de un metal como pulido, texturizado, tiene un sistema de ventilación aerodinámico que no solo permite que el computador esté a una temperatura adecuada, también elimina las partículas de polvo que hay en el interior y eso hace que la vida del computador, eh, la vida útil del computador sea mucho más. Viene overclockable de, por software, de fábrica. O sea, uno le puede hacer un overclock bien a este computador. Tiene una pantalla de 144. Eh, y también viene como todos los computadores que tenemos acá, que son gamers, con el sistema AuraSync, que es este sistema de iluminación. Eh, donde no solamente podéis configurar la iluminación de tu teclado, sino que podéis también eh, iluminar todos los periféricos sincronizar este este como arco lírico, como claro, el RGB lo puedes sincronizar con el mouse, con los audífonos, entonces haces que la atmósfera de juego sea mucho más entretenida. con un procesador Intel Core i7 de novena, una RTX 2080 en un cuerpo que es súper liviano y súper compacto. No es un ultra liviano, pesa 2 kilos, pero es el más liviano de los computadores gamers. En el fondo, los computadores gamers, debido a la configuración que tienen, siempre vienen como en un cuerpo y en un chasis mucho más robusto. Este viene en un chasis que es súper delgado. Miren. acá, que no sé si lo notan, pero hace que el computador se eleve y que expulse el aire por acá. Mira. Y otra de las características de este computador es que viene certificado con resistencia de grado militar. Eso quiere decir que el computador resiste eh, condiciones extremas de calor, de humedad, de presión, de... Altitud por ejemplo, o sea que fue sometido a varias pruebas y recibe un estándar que eh, le da esta certificación de grado militar. Resiste por ejemplo eh, algunos golpes, caídas desde cierto tipo de altura, eh, y eso hace que el computador también tenga una vida útil mucho más prolongada. Tiene el mismo sistema de ventilación que permite que las partículas de polvo sean expulsadas hacia el, hacia el exterior también. Vamos, los dejo invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro Instagram es arroba Chile. y los dejo a todos súper invitados a que vengan a nuestro stand en PC Game para que vean los últimos lanzamientos y los computadores gamers más increíbles de Chile y del mundo. Un día.